Un saludo a todos los presentes, eh, gracias Premios FI por la oportunidad. Sabemos que eres productor musical, y además, además de ser productor musical, él es conductor de radio, estratega digital, estuvo cantando en alguna época, es como que has vivido un montón de etapas en los medios y conjugando los medios con la música. Así es, eh, ha sido un camino bien largo, eh, bienvenida, Luisa. <risa> Bienvenido a un aplauso también para ella que viene llegando. Como te decía, sí ha sido un camino muy largo y en el aprendizaje uno va buscando y puliendo los talentos donde uno entiende que cabe y uno puede explotar. Eso fue lo que sucedió en mi caso, que inicié así forzando como cantante en Oriente <risa> Ahorita te enseño qué malo, mano entonces, también tenía esa pasión por la computación y fui mezclando todo eso. Eh, ha sido usuario de un portal que se llama remolacha.net, que da la noticia de una manera instantánea, con su estilo. Entonces, tuve mucha influencia de Remo, siempre lo he dicho. Y así fue que pude conjugar todo eso y comencé con lo que es a .net, que fue el primer portal en República Dominicana donde las personas, los usuarios, no solamente descargaba música y veían videos musicales, que eso sucedía antes, antes de la llegada del Wordpress. Okay. Y ahí fue que entonces eh, yo le di como el lado informativo al mundo urbano. Ese toque de la farándula y todo eso, y fue lo que hizo explotar el sitio de la .net para luego nosotros pasar a la radio con un programa... Eh, con un contenido muy diferente lo que es a los Focas Radio Show porque antes de los Focas Radio Show los programas de música urbana solamente eh, se limitaban a poner música y eso okay. a dar algunos datos de canción y cositas Presentar la canción con su nombre, en sí. la fecha Y a, lo, a los Focas Radio Show lo que hizo fue como una tribuna de análisis y y eso fue lo que rompió, es, es, es, es como un programa de política. Pero de música. Pero de música, cada, cada quien con su, su pensamiento propio de los temas. Y ustedes en este programa hacen su crítica frontal, sea cual sea. Bueno, el programa, por ejemplo, iniciamos eh, Melvin de León, que era el máster conductor, eh, el doctor Nastra, Vincent Calmona, eh, inició también DJ Topo personaje muy conocido, el líder, sí, él es líder, y, y el líder, eh, y también inicié yo, nosotros. Entonces lo que sucedía era que por temporada la discusión era tan acalorada que se retiró todo un tiempo del programa, se fue. No, bueno, hasta aquí llegué porque esto sí. es una pelea. Fui a celular pasar. y todo, y el hombre se fue. De un tiempo también peleé con el doctor Nastra, en el programa muy, por un meme, eh, pues nos me daba mucho cuenta el programa y subí un meme. Y el hombre también se fue del programa, duró como tres meses. Después hablábamos todito, mira, somos gente ya con cierta edad y eso, y, y, el, y el programa ahora está en su, en su momento okay. top, porque nos vimos de nuevo, ahora con más experiencia, cada quien con plataformas separadas, que trabajan a favor del show. Nosotros vamos a seguir entrando con cada uno de los temas que manejan, pero también quiero darle la introducción a Noriel. Que me llama mucho la atención lo que decía Foque, que han tenido discusiones quizás por memes y por contenidos que se, que se comparten en plataformas digitales y yo quiero saber si en algún momento tuviste una dificultad a través de tu red social que Instagram es como la más potente que manejas ahora Bueno, primero sí. que nada, bueno, buenos días a todos este, yo creo que las redes sociales hoy en día en las redes sociales tú te encuentras productores, políticos <risa> político y todo hoy en día todos todo saben, hasta más que el artista a veces, ¿me entiendes? Este, pero gracias, a esa, gracias a esa plataforma es que, por lo menos en mi caso, de, de, de la música y el enfoque de también y el de ella, en el diferentes contenidos que subimos, por es lo mismo, si no fuera por esa plataforma no tuviéramos el, el ascenso tan rápido que hemos tenido, ¿me entiendes? Este, Tú subes cualquier preview de cualquier canción y ellos te dicen si está buena, si está mala, si la quieren apoyar, si no la quieren apoyar de antemano, de antemano. Ya de antemano, lo sabes. Claro, porque ellos son... ellos están más pendientes a las redes que uno mismo. Claro, ¿no? justo conversábamos antes de que empezara la conferencia, que ahora los seguidores se han transformado en una especie de productor y de demandante de contenido, que fue un, en un evento en lo que le ocurrió a Noriel con un preview de una canción que me contabas que quizás no estabas tan seguro de la claro, salud. No, porque... Para claro, los que no saben, pues yo normalmente canto trap, que es algo como que explícito, tiene mucha controversia, muchos mucho tabú, por decirlo así. Y un día decidí hacer una canción romántica, pero no estaba tan seguro porque es algo totalmente diferente a lo que hago. Entonces, a mí me gustaba, pero no sé cómo la gente iba a reaccionar porque nunca más escuchaba así. Nosotros dijimos, vamos a subir un preview a ver qué pasa, a ver si les gusta, a ver qué piensan. Y el preview se volvió viral o sea, ni yo mismo esperaba esa relación. Ay, Nori no, tiene su corazoncito también, claro, y lo comparte claro. por las redes sociales. <risas> Se volvió viral, decidimos hacer la canción, hoy en día la canción tiene más de 300 millones de, de, de visitas en YouTube y en, en las plataformas, que son cosas, son herramientas que quizás un artista antes no tenía. Antes quizás no sacabas una canción por decirlo si así a ciega y era Ajá. suerte verdad ver si le gusta o no le gusta, ya salió, ya hiciste la inversión, hiciste lo que hiciste. No tenías como esa, no oportunidad, esa oportunidad de poder mediante la relación del público, las redes sociales. Son una herramienta que más que todo lo tienen bien cerca al público, tanto al público como a los artistas. Yo tenía tenido temas también que, que subió preview, como por ejemplo un tema que hice con Prince Royce. Yo subí un preview de un verso y Prince Royce me escribió, bueno eso tiene un coro, mándame lo quiero saber. Claro esto es otra cosa que permiten las plataformas digitales y es que hoy los artistas tienen como esta, esta libre decisión de intentar colaborar con algún otro artista, antes claro. eran las disqueras sí. había cosas no, que como... estaban pautadas sí. y ahora como mismo los fans están más cercanos a nosotros, nosotros también estamos más cercanos a otros artistas que es más famoso es más fácil que te vean por ahí hoy en día es más fácil que un Noriel grabe con un k -Baltin. Claro. porque si yo subo algo que se volvió viral de seguro a él también le llega, ¿me entiendes? Si ah, claro, si le gustó, el claro. papá encima. Quizás hace cinco años, teníamos que llamar a que era, para que él vaya para el manager, para que el manager claro. le llegara, para que entonces sí, para que llegara para atrás, que había muchos procesos que se perdían en, en ese camino, ahora todo más directo, más rápido. Yo, para mí eso es la bendición más grande que hemos claro. tenido los, los, los de mi generación ahora mismo, son las redes sociales. Bueno, y fíjate, con los músicos ocurre esto, que ellos están utilizando las redes sociales y están, Medianamente como adaptando su contenido a esta nueva plataforma, pero el surgimiento de toda esta tecnología permite nuevos espacios para nuevas profesiones. como Sociales, Instagram, la autenticidad, es algo del día a día. ¿no? Claro. Y vimos este gesto como tan bonito, tan humilde. El señor contó que tenía más de 40 años con su esposa y él le llevaba su flor y su frutica de San Valentín y nosotros lo llevamos a la radio, a ese señor. Okay. Y hubo un pico de audiencia tremendo porque fue un tema muy viral del día y la gente replicó mucho el video y cuando, mira, vamos a entrevistar al señor el día de hoy todo el mundo escuchó el episodio y tiene, tiene como 300 mil vídeos en YouTube. Una entrevista como de media hora, el señor contó su historia y dejó un bonito mensaje del amor y, y los materiales. Porque el señor es una familia muy humilde y fue algo que nosotros tomamos de las redes sociales, claro. que fue muy viral. El día de hoy nadie se acuerda del señor. <risa> pero, pero es bien interesante esto porque justamente una de las cosas que más atrapa al público de las redes sociales son las cosas reales, ¿no? O sea, en el 2000, sí, en el 2000 cuando empezaron los reality shows a llegar a Latinoamérica, como que la gente se enganchaba con ver realmente eso sin que esté tan producido. Y eso pasa mucho en las redes sociales. Los seguidores te quieren ver realmente qué hace Noriel cuando, cuando se despierta, ¿no? O sea, qué sí. hace en su vida, cómo es su familia, cómo es su ritmo. Sí. ¿Has logrado hacer eso y despegarte de ser un personaje en la pantalla? Es que en verdad yo trato de no ser un personaje. Porque la mismo? realidad, por lo menos, en cada, cual, cada cual tiene públicos distintos. En, en mi caso, lo más que le gusta a ellos es... Pues me pelear quizá con, con, con mis mareas o que me caiga de una bicicleta, okay. qué sé yo, ¿me entiendes? Yo pienso que mi, en mi caso, mientras más real yo sea con ellos, más les gusta. Son unas peleas que yo tengo con mi camarógrafo todos los días. Porque él quiere que. No, porque él quiere hacer todo toque un profesional, un editaje, una de okay. No, no haga eso, en vez de eso, eso <risa> no va a hacer nada. claro pero en mi caso, en mi caso, cada caso es distinto. Claro, pero en, en el caso de Luis Fernández, me gustaría saber. ¿Qué pasa cuando uno está en su vida normal y quizás hay cosas que, bueno, que no son compartibles? Entonces uno está creando una vida para mostrarla. Bueno, en mi caso yo sí soy súper honesta, o sea, yo tengo mi vida, que, la, la que no publico y la que quiero publicar y quiero compartir. Es decir, por ejemplo, la vida que quiero compartir para interactuar con las personas que, que, que me están siguiendo es, bueno, no sé, pongo una historia y les digo, bueno, chicas, chicos, ¿qué ropa me pongo hoy? Eh, la de color amarillo eso es bien. Y Intentar que siempre ellos estén interactuando conmigo, no sé, eh, ¿será que voy al gimnasio? Sí, no, pues, claro. cosas así. Pero realmente para mí, eh, ya es, o sea, se me ha hecho un poco más sencillo como diferenciar esas dos cosas, porque, por ejemplo, muchas personas creerán, no, yo Isa lo comparto, es que los youtubers, los instagramers, todo lo comparten en redes, y no. En mi caso, por ejemplo, respeto mucho los espacios con mi familia. Yo, no, yo todo el tiempo no me estoy tomando fotos ni con mi mamá ni con mi hermana porque respeto mucho esa parte de mi vida. Claro. Y, y para mí es importante que simplemente cuando estoy compartiendo con ellas tengo a un lado mis redes sociales. Claro. Entonces, así es como las he sabido llevar poco a poco. A veces no es fácil pues porque, ajá, obviamente en redes sociales todo es muy ya. Inmediato. El aquí y el ahora. Pero, pero así se va llevando. Pero le le voy a preguntar a ella, ahora vamos a ir a casa. Pero bueno, quería saber, ya que hablabas de okay. esto de, de que manejabas tu contenido, saber bien dividirlo. Cuando uno quiere empezar en redes sociales y buscas un asesor de branding que te dice, bueno, tienes que crearte un concepto. Tienes que crearte ese concepto y te dicen, bueno, si tú vas a ser en influencer de maquillaje, solo maquillaje porque la gente te tiene que identificar con eso. ¿Eso realmente funciona o te ha... Bueno, justamente en tu caso te ha funcionado como tener una, una variedad de contenido? Exacto. Si me preguntan a mí, yo diría que eso no funciona. Porque hoy en día las personas no siguen marcas, sino que siguen personas. O sea, porque se identifican con X o Y personaje. Entonces, yo diría que, ok, uno puede tener un estilo, un estilo que identifique a muchas personas, pero no dejar de ser persona en redes sociales, porque se va a ver como, no sé... Cuando algo se ve tan producido, de hecho ahorita estaban hablando de eso, las personas de. O sea, no, no se sienten tan identificadas, pero no sé, si tú subes una foto tomándote un café, oye, qué bien, yo también me tomo un café en la mañana claro. y chévere. Entonces, yo pienso que la gente, las personas siguen personas con las que siguen. Claro. Aquí. Bueno, justo Luisa comentaba algo que es bien interesante, que es lo de las marcas, ¿no? Hoy vemos que ya los grandes comerciales de televisión no están buscando modelos que nadie conoce y una cara que parezca una cara común, pero realmente no es una cara común. Con el trato con las marcas, con, con algunas de las que hayas trabajado, ¿cuál ha sido como esa experiencia que te ha parecido más orgánica? Más orgánica, es que las marcas son complicadas. Marcas, sí. La marca, acuérdate que las marcas, las al final solo buscan es vender el producto, ¿me entiendes? Claro. Obviamente nosotros, para vernos mejor y porque el público de nosotros como ya dijo, mientras menos producido se vea, más ellos, más ellos se sienten identificados y ahí entra el talento, como por ejemplo como el de, el claro. de tratar de, de hacer un tipo de promoción orgánicamente, para que, pa que él se sienta como que a Luisa le gusta a no me gusta, gusta también o sea, claro. porque en, este, en estos momentos por un ejemplo, por, esta técnica, no sé, me la dieron para que me tirara fotos. No sirve nada, yo tiré alguna foto y ponía gracias a Fulano que me dio. el traje". la gente ya lo ve como acá, se la puso porque él claro, le pagó para, que, para que, que se la pusiera, Ya eso, ya la gente, como que no. Como que no es lo que funciona. Puedo decir algo? Por supuesto, adelante. Mira, yo pienso que ya las redes sociales y las personas están ya tan relacionadas en saber que, no sé, a un influencer le pagan por, por X o Y. A mí, en lo personal, ya no me parece invasivo poner. Gracias a X o Y marca, pero lo que hace la diferencia es que a esa persona que está aportando lo que sea que esté publicando, o sea, de verdad, sí le guste. En mi caso, yo no. nunca, eh, no sé, publico algo que no me guste. O sea, okay. si yo no me siento identificada con algo, no lo hago ni por el carajo, ni porque me paguen claro. la rata del mundo, porque es que no. Pero hoy en día es más fácil y las, y las personas entienden más que, que tú estés promocionando algo, porque... claro. Ya, la claro, gente pero sí. si, si te gusta, a eso es lo que me refiero. eso es lo que me y, no, eso, y, eso, y eso se siente, o sea es ah, decir, no, tú no, lo cortas no, no. y lo cortas con personas, hey, no, yo quiero los zapatos de Noriel, claro y, y además la gente sí. está entendiendo que esas plataformas han generado espacios laborales, y que eso claro, es un claro, trabajo, claro, antes claro. quizás no, antes veían que era como un pasatiempo y que lo hacían por diversión, y estabas a la demanda de ellos, y ellos saben que esa es tu vocación y lo que haces para ganarte la vida. Luisa hablaba de ser invasivos en redes sociales, ¿no? De ser invasivos y no sé, como repetitivos. O sea, esa necesidad de estar publicando todos los días, haciendo contenido siempre. ¿Cómo se maneja eso? Allá lo para que Le preguntaste que le tenías que aprender. Yo tengo un formato de hacer cinco bloques de contenido para los foques, radio show eh, también para la Instagram personal mío, que es como mi, mi desestrés yo tengo unos grupos de whatsapp señores, que miren, ustedes no quieren tener a su esposo ahí <risa> saludos Bianca, es peligro la música y tú sabes que quería tocar el tema de las marcas okay, adelante. que hay algo bien interesante hay muchos colegas aquí, hay famoso backstage por aquí está Telenor, Nova en segundo eh, en República Dominicana hay un tema de las marcas y los medios de comunicación que este mundo digital está haciendo algunos cambios bien interesantes a través de la monetización del contenido sí. digital y es que aquí yo si eh, cuando inicié todos estos proyectos, todos estos medios eh, si, hubiera, si hubiera dependido de marcas yo no existiera porque pagan a 90 días ¿cuántos días señores la vaina? 120. 120, 120 días o sea tú tienes, tú tienes responsabilidades eh, de empleomanía de pagar espacio y todo eso mensual y, y los y los anuncios publicitarios las marcas te pagan a 120 días ¿cómo, cómo puede un medio mantenerse? eso es problemático entonces entonces eh, Tuvimos la visión hace unos años de monetizar el contenido a nivel digital. Entonces ya las plataformas como Google, Facebook, ellos son los que buscan los anuncios. Claro. Y ven el contenido que tú tienes y lo asocian al target del anuncio, del, claro. del, del público. Entonces es una tarea que, de la cual... Entonces ahora todos esos amigos que mencioné anteriormente están aprovechando este nuevo modelo de negocio y están monetizando sus medios. Mediante la digitalización. A ver, y justo comentas eso de la monetización. Sabemos que eso no llega con los 100 views ni con los 1000 likes. Esa es una de las partes más complicadas de ser generador de contenido y que ese sea tu pilar económico actualmente, ¿no? Si es una fuente de trabajo. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cuál sería como ese, ese consejo, ese tip que nos podrías dar para cuando estés no. recién empezando? Eh, la plataforma digital es. Son eh, insaciables. Tú tienes que estar brindándole contenido. Hacen mucho contenido. Y, y lo más importante es tratar de ser original. Y contenido interesante, lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere ver. Tú sabes que hay algo que hay una doble moral muy grande con las redes sociales. Y es que yo, en el caso eh, personal y profesional, he entrevistado muchas figuras políticas, eh, también que hacen obras sociales, vainas. ¿tú sabes las entrevistas que más visitas tienen? No, no, no. Las de los homosexuales. No. Hablando de que cogen hombres, de que hacen esto en la cama y vaina, y entrevistas esas cogen un millón de views. Claro. Y yo vengo a esta entrevista un premio Nobel de la paz o de Química, 10 views. O sea, hay una doble moral que también es claro. un tema que sería muy interesante tocar. Un, un ejemplo, Luisa, si hace... Vamos a recoger basura en la playa, 100 mil views en bikini, 2 millones. Claro. Y ellos mismos, el mismo público es el que te pide y el que, el o el que, que te pide. Critica, en el caso de que tengas sillas en el solo bikini sí, en la playa. No sí, entonces vienen pidiendo contenido de calidad, que contenido claro. educativo no, y cuando no. tú le brindas eso, es views. Entonces esto era digital. Está mal educando al público o el público está mal educando a los productores? Diciendo, queremos ver esto y esto es lo que va a hacer que esto estalle. La, la red social más grande es Facebook en el mundo. Y, y yo he leído algunos artículos, que están disponibles en Google, de inversores de Facebook, gente que patrocinó Facebook, que están en contra de Facebook y las redes sociales. Porque dicen que... Eh, está, las redes sociales están predeterminando el pensamiento de los usuarios. Claro. Ya tú vienes predeterminado. Claro, dicen y, que, que, que, es, que es cierto, ¿no? Que las redes sociales... La red, son las que están dictando tu comportamiento, las redes sociales. O sea, es algo que, que, que lamentablemente es eh, tema de debate, mucha gente a lo mejor piensa que no, que sí, pero es algo bien, bien, bien profundo. Yo dices, siento que es un arma de doble filo sí, Hay, hay unos personajes que dicen ¿Cómo tienen 600 mil seguidores? ¿Qué hace de especial? ¿Cuál es el talento claro. Además ahí, con lo que dice enfoque Quiero como rescatar el tema de la responsabilidad De lo que se dice en las redes sociales Cuando eres una figura Con millones de seguidores Como son los tres en este caso Tienes una responsabilidad Porque sabes que eres un modelo a seguir Y que esos esas millones de personas Quizás van a repetir lo que tú estás diciendo, en alguna oportunidad estuviste como con esa, esa inquietud de decir wow esto quizás no es lo que hay que comunicar por acá Es que ahí volvemos a lo mismo que dijo él, tú subes algo, lo mismo que el otro, tú dices ok, yo soy un ejemplo, vamos a recoger basura, te comentan tres personas pones otra cosa, como que ok, vamos a hacer un par y yo y todo el mundo, llega todo el mundo, ¿me entiendes? Uno sabe que tiene la responsabilidad pero es bien difícil cuando lo que el público te pide es otra cosa claro. entonces esa, esa línea entre lo que tienes que hacer y lo que quiere el público es es claro, claro, claro. Que se entran a competir como dice Luisa y justamente en tu caso hubo un cambio en tus redes sociales primero hiciste no sé un par de años hiciste humor y después cambiaste este contenido ese ese cambio también fue, ¿Fue fuerte a nivel de tu plataforma, de tus seguidores? Claro que sí, o sea, para mí fue súper fuerte, pero yo digo que si uno quiere evolucionar, uno no le puede tener miedo a los cambios. Entonces, o sea, yo realmente, cuando decidí empezar a cambiar mi contenido, entonces, ok, yo hacía sketch, humor, luego lo convertí como, los sketch, los empezamos a convertir como un poco más musicales. Yo tenía un poco como de, de temor de, de, de hacer ese tipo de contenido, pero yo siempre pienso que, ok, esto nuevo puede llamar a gente nueva, y si la gente que ya está le gusta, bacano, si no, o sea, no, no, no me puedo pues rendir si de pronto no les gusta, porque a ver, yo digo que la clave del éxito, sea cual sea, es que tú hagas lo que a ti te gusta y lo que tú quieres proyectar, y yo decía, o sea, si de pronto a la gente no le gusta, no, no, no, no me puedo frustrar por eso, Claro. pero no, como lo que yo proyectaba que me me gustaba, que eso es lo que quiero pues la gente lo va aceptando al principio no es fácil, obviamente eh, uno recibe X o Y comentarios por, de todo tipo pero cuando yo inicié en redes sociales también recibía los mismos comentarios y peor claro. y ya luego la gente los empezó a aceptar entonces yo digo que simplemente es un tema de que tú aceptes y luego lo claro. demás ya. es igual como con la familia, si uno va y renuncia a su trabajo la familia te va a decir pero por qué renunciar sí, exactamente el tema, de, el tema de las críticas, Noriel. ¿Has sentido en algún momento Canas? De, ¿Sabes que No quiero estar más en esta plataforma. O no quiero estar de esta manera, no quiero dar tanta apertura a que, a, a que me vean y me critiquen de esta forma. ¿Y cómo se supera ese momento? Yo creo que todos pasamos eso al principio. Porque es que gracias a las redes sociales nosotros estamos expuestos a todo, O sea, cualquiera te puedo opinar. Tú puedes hacer todo perfecto y a que no le gustaron las tenis diantres. Hablarte bien, pero que no te quitan muy O sea, claro. yo pienso, ya, ya, ya, ya, ya, yo, ya, yo lo pienso, como que si no te critican, no lo estás haciendo bien. Porque claro. es que, que ya... Si tienen que la, hablar de alguna manera. Si Le pusieron todo lindo, algo y hiciste mal. ¿Crees en el dicho que dice que no existe publicidad mala? No. Yo sí, yo sí creo en ese dicho. O sea, sí. realmente... O sea, no es. existe. O sea, todo lo que, todo lo no importa qué pase, es promo, es, pro, es, pro, es buena, ¿me ¿no? entiendes? Obviamente cómo manejar, claro. ¿para, dónde, para hacia dónde llevar la situación, pero no existe publicidad ¿no? Exacto, yo digo que si de pronto, no sé, algo se vuelve malo, o sea, no sé, una noticia mala, X o Y, la mejor forma de uno como no, no enfocarse en eso malo es, oye, seguir trabajando como ibas y ya y, y no pasa nada, porque si de pronto uno ya se empieza a enfocar en que mira esta publicidad mala y esto y empieza... Como hacer más relevante el tema, pues se vuelve peor. Si tú mismo claro. le das el énfasis, Exacto. te guayaste, Exacto. como dice. Claro, como que tratar de seguir adelante, porque además el público se renueva, ¿no? Yo considero no, que, es que las la, la redes son un contenido nuevo constantemente. Claro. Quizás en un momento, por más grave que parezca, quizás, como él estaba diciendo, el caso de, de, del señor. Claro, Tanto, desaparezca. Incluso, el, es, desaparece. Es, es, es o sea, que, tanta como mismo tú subes muchas cosas todos los días la sube ella la sube él cuando claro. aparezca otro que se caiga en la bicicleta ya o se ha dicho abuelo otro las claro. <ríe> la redes sí las redes está en un constante contenido de re bueno, renovación en constante renovación porque tú conjugas dos dos plataformas bien interesantes y para mí hay un tema generacional acá ¿por qué? porque la radio comúnmente era consumida por una generación de una manera como de, de una forma, en el auto, en el carro, en, en la casa. Y ahora haces radio digital y haces redes sociales y estás como uniendo dos generaciones a partir de los medios de comunicación. Eso surge luego de la llegada del móvil, del celular. Yo estuve en París en, en una conferencia de Microsoft en el año 2009 ahí hablaban de, del futuro, de las aplicaciones, ahí fue que creé la aplicación de Alofoque que creo que es la única página de música con una aplicación para celulares. Tenemos como un millón y pico de descargas de la aplicación. Y resulta que eh, se tuvo que digitalizar la radio en el sentido de la multimedia, del video, por los celulares. Porque, un ejemplo, cuando se estrenaba un video musical no eh, hace unos años, eh, las personas tenían que esperar llegar a, o a, la, a la casa, o a la universidad, o al trabajo para ver ese video. Pero ahora ya tu camino para la escuela, o en el bus, o donde sea, ya con tu teléfono móvil, ya tú puedes abrir YouTube y disfrutar un video que salió hace 10 minutos. O sea, eh, eh, eh, eso está pasando también con la televisión, que los programas de televisión, eh, un ejemplo, un programa que se transmita un domingo de 8 a 9 de la noche. Ya a las 9 y un minuto ya está YouTube. Claro. O sea, ellos están digitalizando los medios de tradicionales. Va a haber una convivencia entre lo digital y entre lo tradicional. Eh, y aquí se ha debatido un ejemplo de que la desaparición de la televisión... Claro. No, eso no, eso no va a ser no así. A no, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Esperamos, ¿no? Muchos esperamos que eso nos pase. No, no, no. <risa> Va a una convivencia, una sana convivencia entre ambos, entre la televisión e internet, entre la radio e internet. Un ejemplo, mira como Netflix claro. ha roto los esquemas con el contenido. Mira cómo Walt Disney ya se lleva su contenido a su plataforma de streaming. Y mucha gente dice, bueno, Hollywood está feo, se jodió el cine. Y no, mira cómo Avengers tiene claro. a ser una película súper taquillera. Sí, sí y el cine, bueno, lo digital se ha llevado al cine a crearte nuevas experiencias claro. antes tú ibas al cine te sentabas como de palomita, y cositas el refresco, ¿no? ahora te dan eh, la experiencia de 4D que te mojas si la película tiene claro. agua tú, tú, si es fuego, tú sientes el fuego en el cuerpo como multisensorial sí eso es obligatorio, eso fue lo digital que llevó al cine a hacer eso y hay un ejemplo aquí, eh, el cine Caribbean Cinema te brinda la oportunidad de tener un menú ahí y tus cenas. Ah, una El maravilla. Sale. Sí, una claro. maravilla. Y eso ha hecho, eso fue Netflix que lo hizo, claro. que, que se actualizaran y dieran una experiencia como yo si que, Claro, que se regrobaran. Ahora voy a hacer una última pregunta a Luisa y empezamos con preguntas de ustedes para nuestros conferencistas. Luisa, empezaste a cantar y empezaste a conjugar tu música con tu contenido digital. ¿Cómo fue esta transformación? ¡Bum! yo pienso que todavía estoy en, en esta transformación porque realmente no es fácil, pero es posible. Yo, como les conté, o sea, hacía los sketches y luego empecé a transformar los sketches en música, y o sea, sketches musicales, y después de esto digo, hey, a ver, yo ahorita estoy en clases de técnica vocal, me estoy preparando porque yo pienso que se debe respetar como ese debido proceso de prepararte y uno de verdad, si tiene, no sé, 80 años y, quiere, y tiene un sueño, uno no debe dejar de estudiar entonces empecé con, con mis, técnicas, mis clases de técnica y dije, bueno, voy a poner en mi contenido covers entonces empecé a hacer covers de canciones y junto con mi equipo que es de Winning Team a las canciones les, les escribimos covers pues, claro. o sea, como nuevos, nueva letra sí. como si fuera un remix inventado, claro, tuyo sí, exacto. entonces eh, empecé como a sin involucrar ese tipo de contenido, y digamos que las canciones que ahorita he sacado no es como que, ay, bueno, ya me las de cantante, soy Bill mi miren, ven aquí, no, okay. sino que es como, hey me identifique con esta canción, la quiero publicar como también como en modo de crear contenido, claro. entonces, ahorita lo que vengo haciendo es como viviendo ese debido proceso, la música que estoy sacando ahorita es porque me encanta y, y me siento completamente como feliz eh, identificada con lo que estoy haciendo pero aún no he sacado un primer sencillo o sea eh, la idea es sacar mi primer sencillo en dos meses ahí sí pues, eh, pues miremos a ver qué sigue sucediendo excelente nosotros no, no, nos alegra mucho que ellos nos muestren esa experiencia que han tenido y esa libertad que les dan las plataformas digitales, pero queremos saber si ustedes tienen alguna pregunta que hacer a nuestra conferencia yo creo que sí, que están aquí para eso. Sí, <ríe> Así que a ver, no sé si Mónica está por allá con el micrófono para acercarlo ¿Sí? a quien tenga alguna pregunta, por acá. ¿Qué fue? ¿Sí? Ya están acercando el micrófono. Sí. Desde el norte de Cibao. Eh, quería eh, hablar sobre el comportamiento de las personas a través de las redes sociales. Yo como persona que trabajo como para director de un medio de comunicación digital y un canal de televisión, creo que no solamente podemos decir que las redes influyen a las personas, porque también, como decía los en República Dominicana pasa muchos incidentes dependiendo de su sociedad. Y creo que la sociedad que tú tengas es la que te va a consumir eso que tú estás tratando de vender. No solamente es decir, bueno, este es el comportamiento de la persona, es que esta sociedad está convertida de esa forma. Y la pregunta era sobre eso, sobre los medios digitales, que algo que decía, eh, como se cambian los medios eh, eh, tradicionales a lo digital, y la radio ahora mismo está en un repunte. ¿Ustedes creen que ustedes son los principales pioneros de hacer que el contenido que esté en la radio se grabe en diferido y llegue a muchísimas más personas? Gracias. Eh, yo lo dije en una entrevista divertido con Hochi. ese formato de, de grabar videos en la radio y colgarlos a YouTube fue de un programa llamado eh, el, golpe, el Golpe, ¿verdad? El mismo Golpe de Hochi Santos. Lo que pasó es que ellos colgaban el programa completo. Yo lo que hago es que corto el show, lo subo por bloque sus preferidos títulos, tú sabes llamativo, en el show sí tratamos de tener cada momento un momento top, que es que va a amarrar el público en Youtube eh, los que iniciaron fueron ellos, Hochi Santo y yo creo, yo entiendo que nosotros fuimos que masificamos ese formato, que ya utilizan muchos eh, programas de radio, que está bien porque eh, cada programa, cada periodista, cada comunicador tiene su estilo y el público tiene mucha variedad. Y creo que es una tendencia que va a seguir eh, teniendo popularidad y creciendo en República Dominicana y también fuera de redes. ¿Alguien más? A ver, acá. Eh, ustedes son grandes influenciadores, pero el mucho del contenido que ustedes hacen es como manera de entretenimiento ya en lo particular. ¿En algún momento nunca han tomado en cuenta las consecuencias que pueden tener sus acciones a través de las redes sociales? En mi caso, sí, claro, eh, pues porque sea lo que sea, uno a veces no se podrá como tener determinado que quiere publicar y de repente eso que publicas, o sea, no, no fue lo, lo que tú esperabas. Yo digo que en esos casos, pues, lo que toca hacer es como, aprendí de esto, no sé si se requiere de pedir alguna disculpa, se pide una disculpa. No, pues simplemente es ok, por este lado no puedo seguir yéndome porque mira lo que pasa. Entonces, sí, o sea, yo pienso que eso de hecho es como una lucha constante a, a, de todos los días. Yo creo que actualmente no, no existe todavía cómo profesionalizarse académicamente para ser creador de contenido Exacto. y eso es una cosa que va a ocurrir en algún momento, ¿no? Sí, eh, yo entiendo que... Si podemos mezclar el entretenimiento con un poco de educación y, y de compromiso social, eh, sería algo favorable para personalidades como nosotros, las que vienen subiendo, que son muchas. Eh, un ejemplo, cuando las redes sociales son, son, son buenas, en cierto sentido, no todo está perdido, en el sentido de que aquí nos unimos en una causa, un ejemplo de República Dominicana, la boda del pueblo. Hubo una foto viral de un jovencito humilde, con una niña humilde, y se hizo una boda, señores, que la princesa Diana en Inglaterra. Eso fue el pueblo que se unió en torno a celebrar la boda de esa pareja. Eh, y también, un ejemplo, la sierva del pueblo, que fue una iniciativa de Bolívar Valera, Bori, una señora eh, con cinco hijos, creo, no sé cuántos, y la señora cristiana, viuda, y ella rentaba un carrito para ella taxiar y gracias a las redes sociales nos unimos todos, iniciativa de boli y en 24 horas reunimos como 22 mil dólares y entonces el dinero de, de esa iniciativa se le compró un carro a la señora y se le arregló su casa o sea si se puede mezclar todo eso entretener y también dar un poco y concientizar y unirnos Creo que sí, que les hacer muchas cosas buenas. ¿Tenemos otra pregunta por acá? Allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena, buenos días para todos. Carloncho, América Televisión, Radio Moda Te Mueve, Perú. Precisamente estaban hablando de los influenciadores y, y en realidad es un tema súper amplio que nos podríamos pasar hasta el día lunes, al día de la entrega de los premios Hit y mucho más. Pero hay algo que me llamó la atención acerca de los límites: qué se podía poner y qué se podía colocar o no. Y dependiendo del perfil de cada artista, la pregunta sería la siguiente en todo caso. Ya que hablamos de los límites, hay gente que sobrepasa estos límites. Hay algunos que le va mal porque son censurados. Y hay otros, a pesar de romper los límites y los paradigmas de lo que se puede poner, tienen más éxito, ¿no? Colocar una foto desnudo, ser controversial, de repente eso le funciona. ¿Qué es realmente lo que funciona o no? ¿O cuáles serían estos límites? Gracias. <risa> no, yo, yo pienso que eso es relativo Obviamente, cada uno de nosotros tiene un público bien distinto Cada uno de nosotros vive en un país distinto Las culturas son distintas Quizá lo que sube, qué sé yo Quizás lo que sube cualquier disparate Que los dominicanos son muy jocosos. Que los invitados dominicanos y todos nosotros nos sí, vamos a echar a reír. Pero si lo no sube ella, en Colombia son más seriecitos, son más. ¿Me entiendes? La van a coger la, va y la y va y a ir contra Claro. Sí, no. Yo creo Obviamente, que en el mundo, en el mundo pero, por ejemplo, la música que hago atrás. Ya mi público sabe que hago atrás y no me sigue porque le gusta sí, eso. Pero si ella la sí. que canta cuatro blipis, hasta ahí llegó, ¿me entiendes? Porque ya son su público, su, sí, sí. su cultura está lo de ella no, y, y dependiendo por ejemplo, si hay un video viral de un, una persona golpeando a una persona indigente algo así, cómo tú lo coloques si en el caption tú lo colocas como burla creo que es algo que, que no puede ser así, si lo haces como una denuncia si es algo positivo, que tú estás colgando un contenido de una persona dándole un indigente Aquí se han hecho muchos temas mediáticos con eso. Hubo un caso, un ejemplo de Emily Peguero, se llama, ¿verdad? Sí, Emily, Venida. Emily Peguero. Una joven muy humilde de un campo de aquí de República Dominicana, que, eh, 15 años, señores, embarazada. Eh, ella estaba, tenía una relación con un joven pudiente de esa área de República Dominicana y, y la querían hacer abortar la joven la asesinaron y si no, si, si no hubiera sido por las redes sociales, ese caso se queda impune porque había dinero, había dinero y había poder político y las redes sociales hicieron una presión tan grande que el caso se esclareció y las personas están eh, haciendo su tiempo en prisión o sea, depende de como uno maneje y mande el contenido. El caption yo creo que es lo más importante en el contenido. Pues tú puedes colgarlo, pero lo que tú, como tú quieras transmitir, la publicación es, eh, es donde está la responsabilidad. No sería entonces el fondo, sino la forma. Obligatoriamente. Última pregunta. Maciel Geraldino, Grupo de Medios EB. Una pregunta. ¿A qué se dedicaba cada uno de ustedes antes de iniciar en las redes sociales y en qué momento? Bueno, dos preguntas. ¿Y en qué momento te dijeron, bueno, yo voy a dejar de, ser, de hacer mi profesión y dedicarme a esto que me va a dejar más dinero y quizás voy a crecer más rápido? Bueno, yo como iniciante niña, o sea, yo, ¿qué? 13 años, o sea, crecí con esto. Pero yo, digamos en mi caso, ok, listo, las redes sociales empezaron a, a tener viralidad, mi contenido, todo pero yo no dejé de prepararme, o sea, yo estudié Comunicación Social y Periodismo y dije, o sea, yo quiero terminar mi carrera, pues porque, bueno, mis papás también me la tienen al borde. Y, pero también, hey, quiero aprender. Entonces, eh, intenté combinar las dos cosas. Eh, digamos que en cuanto a mi profesión, yo amo todo el tema audiovisual, o sea, a mí me encanta grabar, me encanta editar, me encanta crear el contenido, o sea, estar detrás de él pero también me gusta comunicar y, y, y ser yo. Entonces, eh, para mí fue mezclar estos dos mundos. O sea, ¿cómo puedo mezclar las redes sociales con mi profesión y, y ver qué, qué pasa ahí? Entonces, yo digo que eso ha sido como mi camino. Bueno, pues yo antes de las redes sociales o antes de la música, yo he hecho de todo en esta vida, me pues vale, de, de, de De todo lo que no te puedo imaginar la bacarro de todo yo he sido. Obviamente cuando se me dio la oportunidad ¿verdad? De, de, de, de empezar mi carrera musical como tal, yo hago música desde los 14 años, tengo 24. Pero obviamente la carrera de un artista 24, empieza. 24. Súper <risa> chiquito. La carrera de un artista básicamente empieza como quien dice, como dicen por ahí desde que da el primer palo, ¿me entiendes? So, antes de dar el primer palo, hecho esto en esta vida. Ya gracias a Dios, después que, que, que, que logramos. Empezar a hacerse en la música, ahí llegaron las redes sociales con la música. Porque en el momento que, que nosotros salimos, iba, era como que estaba empezando la, la vuelta buena. de la, la red. red. Exacto, todavía no era que, que las redes son el, el, las redes y punto. ¿Me entiendes? So. Yo, yo trabajaba en una heladería en Petrus, en El Conde. Y eh, uno no, por lo menos en el caso me que yo bajo del con redes sociales, con radio, ¿no? Eso fue surgiendo. Eh, creo que pocas personas tienen esa determinación de que voy a ser youtuber, voy a ser instagram. Creo que eso viene ya con el paso de, de los años, del tiempo, de irte, de, de irte moldeando lo que tú quieres en la vida. Ahora, a lo mejor ahora sí, como ya una profesión establecida, tú ser youtuber, ser instagramer, pero eso tiene un alto costo porque para tú de entre tantas opciones y personas hay que hacer algo diferente. Hay mucha gente que al final rozan en los ridículos para esto. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Tenemos para allá una última, ¿no? ¿Ya estamos? Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que preguntaron a todos ustedes por compartir con nosotros esta conferencia. La verdad es que es una muy linda forma de empezar las conferencias educativas de premios Listas, Así que les pido un fuerte aplauso para nuestro primer Y ya en unos minutitos, comenzamos la siguiente. Muchas gracias. gracias. Europea, en contra de, un, de, un, de una enmienda que había de la ley de la Comisión Europea, y dijo que si eso ocurría, había un 25% de despacito que jamás se pudiese cobrar porque no saben quién era. ¿Usted sabe de quién era ese 25%? ¿De quién? De Yankee. O sea, la mano derecha no sabía lo que la mano izquierda estaba haciendo. O sea, yo le doy licencias a la mano derecha. ¿Saben qué soy yo? Porque me han pedido la licencia 100 veces para distintas campañas, pero a la hora de pagar, la mano izquierda lo no sabe que el 25% le corresponde aquí. Y a los cándes. Para que ustedes vean el revolú que tienen todas estas personas. Y yo les, les, les vuelvo y les digo, aquellas aquella pequeñas eh, compositores que no tienen, no están monetizando, pronto se va a acabar la agonía. Sí. Pero es que, no, excelente, o sea, es, es justo esto, ¿no? Empiezan a ocurrir todos estos cambios y empiezan a existir vacíos legales, vacíos académicos con respecto a la formación de los influencers, de los cantantes que están eh, distribuyendo su, su música a través de estas plataformas. Bianca, ¿tú crees que en algún momento va, va a existir a nivel universitario estudiar la carrera para hacer estrategias de, de, de Instagram, de YouTube directamente? Sí, yo creo que ya, ya está. Yo tengo amigos que están la universidad que están estudiando eso, que están estudiando cómo es la estrategia de amplificar un contenido a través de la plataforma de redes sociales, sí, totalmente. Vimos acá justo que quizás ibas a entrevistar a algunos artistas para la música y no querías hacer un face to face, querías hacer una estrategia distinta. Yo quiero que nos cuentes alguna de esas estrategias diferentes que utilizan ustedes. Pues sí, sí. Yo con la música, nosotros teníamos una, una estrategia diferente antes. Nosotros teníamos unos shows con unos hosts y yo vi esa estrategia y yo dije como que... Eh, nadie estaba consumiendo ese contenido. Eh, era como que contenido más para televisión no era contenido más para digital so, mi estrategia fue vamos a eliminar los shows vamos a eliminar los shows porque los hosts, pienso yo que los hosts si no son un influencer como los que estaban aquí antes a los folks que eh, eh, la gente como que no le pone mucha atención en, en términos de, de números digitales. y entonces yo decidí ahora voy a enfocarme en hacer contenido que está basado en lo que está pasando actualmente en la música latina con los diferentes uh, artistas. So, lo que hago es que voy y, y le ofrezco un, un, básicamente una estrategia de marketing a los artistas y le digo mira yo tengo esta plataforma de la música, nosotros vamos a crear un contenido único para, para tu artista y a mí, a mí lo que me gusta es enfocarme en artistas que son más como que a que son que para, para que la gente pueda reconocer a ese artista, hacemos contenido único y, y después lo promocionamos en el radio, nosotros como la música tenemos un inventario de radio que nos beneficia muchísimo. Uh, y, y promocionamos ese contenido, uh, yo creo que el contenido digital, la gente lo que quieren ver es el artista haciendo cosas claro. diferentes, quieren quieren ver, por ejemplo ahora, nosotros hicimos un, una entrevista con Farruko en MTV siendo por Punta Cana y es algo, hablando de su álbum de Gangalí, que es algo diferente, que es algo que que la gente quiere ver, pero es, no es como una entrevista con ojos, mira, Maruco, ¿cómo estás? Mira, ¿Cómo sí. estás, sí. tu nuevo es, es algo diferente para la plataforma digital y yo, yo pienso que esa estrategia, bueno, no está, no, no está viendo muy bien. You know? so, so eso es lo que... es como, como compartir una experiencia diferente, más vivencial del artista personal, que únicamente era una... Como una de prensa que se pueda conseguir, ¿no? Sí, y es, y es difícil también porque los artistas pueden hacer eso en sus propias redes sociales o como un claro. como medio de comunicación puede crear este contenido y que el artista también quiere participar um, es algo que, que yo trabajo con, con también pero eh, el, el, la estrategia de marketing ayuda también muchísimo. Hay, hay un tema que hemos como ido tocando en las conferencias y no lo hemos desarrollado así puntualmente, que es como pensar? ¿Va a desaparecer la televisión? ¿Va a desaparecer la radio porque tenemos todas estas formas nuevas de consumir el contenido o no? ¿Cómo se convive con eso, Vincent? Bueno, ella lo ha dicho muy bien porque, a ver, yo te cuento un poco cuál es la, la estrategia de, de los 40, de los 40 principales, o cómo, cómo, cómo asume ese papel, por ejemplo, a la hora de construir artistas. ¿no? Yo, por ejemplo, llevo un mandapa llevo un año y lo primero que hice fue cambiar el, la visión de la compañía porque nuestra visión era somos una radio y para mí los 40 no es una radio para mí los 40 es una comunidad de gente una comunidad escucha radio pero hace un tiempo teníamos televisión cuando son los premios de 40 se emiten en hit en, en htv o sea, tenemos un abanico de, de de, de contenidos, que no, no, es, no es solamente una radio. ¿no? Entonces, eh, es un poco lo que, comentaba, lo que estaba comentando antes. Nosotros cuando nos acercamos a una, cuando un artista se acerca a la radio <coughs> diciendo que quiere que su, que su música suene, lo primero que se hace es escuchar la radio, la gente que sabemos qué tipo de música le gusta a nuestra gente de la radio. Ya cuando eh, hacemos esa primera escucha y nos decidimos, vemos un poco también la parte artística cómo es el artista, eh, qué tipo de personaje es, qué influencias tiene, eh, con qué influencia tiene en redes sociales, Vemos un poco toda la parte, ¿no? vamos, cómo es, en, qué, en qué estado está el artista. ¿ya? Eh, el siguiente paso nosotros lo que hacemos es diseñamos una estrategia. Antes lo único que se hacía era, te pongo la radio ya. Ahora no, ahora cuando viene, yo, mis equipos le diseñan una estrategia. Y entonces dicen, vamos a ver, tú eres un artista, por ejemplo, latino ya, pues para ser un, si eres un artista latino, en España tienes que arrancar con el programa de Los 40 Global Show que presenta Tony Aguilar. que Hacemos una entrevista en vídeo que va para el canal de Facebook, el canal de Youtube, etc. de Los 40. Eh, no suena con la misma intensidad que suenan las canciones, por ejemplo, eh, eh, anglosajonas, por ejemplo. No suena igual que Tualipa, otros artistas que sí que son más core de la emisora, pero suenan un poco. Sí, se diseña un poco una estrategia, pero la vemos 360, porque al final nosotros tenemos, las radios no van a desaparecer porque es como un pulpo que tiene muchos tentáculos, claro. ¿no? Uno es la radio, otro puede ser la televisión, otro puede ser Facebook, otro puede ser Instagram, las redes sociales. A mí me gusta dividir, siempre divido la historia como en, en eh, más o menos cuatro, cuatro grandes verticales, ¿no? Yo por un lado creo que los medios o las marcas de medios que prescriben, que presentan música, que, la constru que construyen artistas tienen como esas cuatro patas. Uno es la radio y los medios de siempre. Otro es las experiencias. Por ejemplo, los 40 hacen una gira por todas las playas de España en verano okay. y van 40.000, 50.000 personas en cada uno de los escenarios. Nosotros esa gira, por ejemplo, la utilizamos para artistas que están empezando. Claro, ¿qué artista que empieza puede poner enfrente de una playa 50.000 personas? Nada. Es una oportunidad. Claro. Entonces, hacemos, no solamente le ponemos al artista delante de 50.000 personas, sino que también tenemos un equipo de social media que está generando contenido para los 40. Y a lo mejor ese artista todavía no ha sonado la radio, pero ya empezamos a construirlo, ¿no? De ahí luego pasa la radio, entonces cuando ya está la radio empieza a sonar en la radio que sería pues, la, la otra parte. No tenemos la radio, las experiencias y la parte digital. Y por último tenemos otra parte que a mí me gusta eh, presentarlo un poco así, pero que tiene que ver con un tema más de... A mí, a mí mis jefes me han prohibido decir esa palabra, pero yo me siento un poco cada vez más como una agencia que ayuda a los artistas. Que así okay. tienes que empezar a cambiar un poco el chip y pensar como que eres una agencia. No, no, no soy tanto un medio de comunicación. Eh, y es como esa cuarta pata, ¿no? Yo tengo, tengo experiencias, tengo una radio, tengo la parte digital, pero también tengo... es que sé comunicar. Es que la gente que trabajamos en los medios sabemos de marketing, sabemos de generar contenidos, sabemos escribir buenas captions, sabemos, sabemos producir buenos vídeos y es toda esa parte que para nosotros es como una unidad más dentro, sí. de la, dentro de la compañía. Entonces, acabamos construyendo un poco todo ese perfil. Hay herramientas interesantes que ofrecen estas plataformas en sí que vamos a acceder cualquiera de nosotros que son las métricas y hay una